¡Familia! ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Gente, en el vídeo de hoy no me voy a enrollar nada Quiero deciros simplemente que ya sabéis que estamos ahora dándole cañísima a Twitch, hermanos Así que chicos, estamos cada fucking día de 3 de la tarde a 6 de la tarde, hora española en directo Así que chicos, en la primera línea de la descripción vais a tener el link para Twitch Para ir a verme cada día de 3 a 6, hermanos No os lo podéis perder, tío y ayer chicos, se me ocurrió En Twitch, mientras estábamos en directo Que podíamos hacer algo Todos juntos, y es que a partir de ahora chicos Haremos una serie en directo en Twitch Y vosotros, los de Youtube, la veréis aquí Resubida, y os va a encantar Porque chicos, nos vamos a hacer pasar por absolutamente Todos los jefes De Fortnite actuales, vamos a pasar Por cada uno de ellos, haciéndonos Pasar por esos jefes, intentando Trolear a toda la gente que pase Por delante nuestro, así que chicos ¿Estáis preparados para eso? Chicos, antes de empezar con el Video, ya sabéis que tenemos un sorteo activo cada día Asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada Y de dejar un buen like en el vídeo para participar hermanos Si quieres ser tú el ganador de la skin No dudes en comentar tu idea de Epic Games debajo en la descripción Chicos, antes de continuar con el vídeo Quiero recordaros... Algo muy importante, y es que familia, si llegamos a 15.000 personas apoyando el código de creador, Mr. de Neox, en la tienda de Fortnite, os prometo chicos que voy a regalar 100 pases de batalla para la Neox Army hermano. Así que chicos, si quieres ser tú uno de los 100 ganadores de esos 100 pases de batalla, coloca el código MrDeNeox Neox ahora mismo en la tienda hermano que es totalmente gratis Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo uh, Gente, para los nuevos ¿Cómo estáis? Hoy se nos ha ido de las manos, gente, se nos ha ido de las manos Hemos desbloqueado a Sky cumpliendo los desafíos necesarios Y ahora vamos a hacernos pasar por el jefe de Sky en su propio terreno En el tiburón ¿Creéis que vamos a poder conseguirlo? ¿Creéis que alguna persona realmente se va a creer que somos Sky? Para eso estamos aquí, hermanos Nos pilla perfecto esta partida, ojo, nos pilla perfecto esta partida porque nos pilla lejos Vale, vale, creo que de momento caemos de los primeros, guay Decidme... Ah, vale, ya Creo que está en el... En el piso del medio, creo Vale ¡No, tío! ¡Métete la pistola por el culo, tío! ¡Qué pesadilla de gente, eh! Ojo que caigo el primero Suerte en la vida Suerte, bro Con tus proyectos y esas cosas Vale, vamos a pillar un poco de match Que es interesante Dudo que nadie se esté cargando ahora mismo a la, a la jefe Digo yo Digo yo que aguantarán un poco Para matarla Vale, vamos a ir sigilosos, eh. Hostias. Aquí hay un bot, eh. Mierda, mierda, mierda. No me ha visto, no ha visto. ¡Oh! ¿Eh? La de vida que tenemos que llevar encima para por lo menos aparentar un poco el ser Sky o alguno de los jefes. Esta es la buena. ¿Y yo esto? ¡No, no, no, no, no, no! Vale, lo voy a extorsionar eso es un bot, ¿no? No me jodáis sí. Vale, esto es otro bot De hecho, creo que no los voy a matar, ¿eh? En plan... Voy a ir a por Sky directamente Aquí estás Ojo Ya la tenemos Ya la tenemos Necesito chupete, necesito chupete, gente O sea, necesito chupete, necesito... Me ha visto Me hago pasar por Sky Ojo Ojo que no, no me ve Ojo Me hago el despistado Me hago el Longis. ¡Oh, primera kill Primera kill uh, da, da, da, da. Let's go Nos quedamos por aquí, gente Vale, me voy a quedar esto Por lo menos para llevar algo de escudo Let's go Nos hacemos pasar por Sky funciona, chavales Me estaba viendo de sobra, ¿eh, el tío? Primer intento superado, chavales Sí, tú disparame Dispara crack Crack Eres un crack Vale, me voy a tomar un gordo, eh Dejarme un poquito de tiempo Ha sido la clave esa, esa kill este, este lleva Este lleva cascos ¿Cómo? Ahora sí que es buena, ¿eh? Esta partida es buena, yo creo Lo malo va a ser sobrevivir Eso sí que va a ser bueno Es que alguien tiene que tener la SCAR, ¿eh? Vale, la... ¿Lo digo? No. Sí, está por aquí, está por aquí, vale. La bóveda todavía no la, no la hemos abierto, eh. Vale, no veo a nadie, tío, ahora. Es espectacular bueno, sí, sí. Ahora, ahora voy No tengo balas, tío, para disparar de lejos No, me rayo, me rayo, me rayo Qué buena tú Qué buenísima ha sido esta Mierda No me mates No me mates estando blanco, tío Yo juraría que no ha caído nadie Hostia, sí que ha caído gente Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sky? ¿Sky? ¿Dónde estás? Aquí? Ya te tengo, Sky Te tengo, te tengo, Sky Vale, tengo esto Tengo esto Y tengo esto ¡Nos vamos, nos vamos! Unas curas, unas curas arriba ojo no, no, no me dispares a mí, monge hostia, que pesado el bot, compi que pesado, tío, vale, vale, vale a ver, necesitamos un poco de material, eh no nos puede escuchar con el gancho, eh si nos escucha con el gancho se va a rayar, eh Yo necesito escudo, no tengo nada. A ver, ¿dónde está el pavo? Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. A ver, vamos, muérete, perra. Va a estar chungo, eh, gente Va, ah, ¿Dónde están los bots? Vamos, ¿No? headshot ¡Muere! Let's go No sé si a este también lo hemos troleado, eh No sé si a este también hemos llegado a trolearle No lo tengo yo claro eso <risa> Cierto. Me ha dejado utilizando, eh. Menos mal que llevamos el gancho. El gancho bendito. ¡Por hablar, tontito!